Pues mira, yo creo que no muchos se van a co conectar. Ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Escuchas bien o escuchas con eco? A ver, ¿qué es No, no sé si estuviste en la clase pasada, eh, eh, estuvimos estudiando eh, oscilaciones amortiguadas, estuvimos estudiando el caso específico de, de cuando eh, la amortiguación era suficientemente grande para ser considerada, vimos la diferencia que había cuando no era amortiguado, y antes de eso repasamos un, un ejercicio que una clase antes, que sería la, la penúltima clase, había causado un poquito de confusión que era el de un, un cilindro en el que eh, el cilindro era de goma y habíamos colocado encima un cubo entonces no sé si tú estuviste presente en, en esas clases pero eh, para saber lo, eh, la idea, digo, a ver si se conectaría más. pero la idea es hacer un muy breve repaso de lo que vimos la clase pasada y acabar con oscilaciones porque la siguiente clase que es mañana Vamos a empezar ahora sí, por fin, con cálculo variacional que en realidad está asociado con ecuaciones de Lagrange y de, al final con las de Hamilton también, pero vamos a empezar ya mañana con, con Lagrange. Entonces, eso. no sé si te escribiste la clase pasada, si quieres esperar a que llegue alguien más, eh, podemos esperar igual unos minutos más, yo la verdad no creo que se conecten, ya son seis y cuarto, y la desventaja de eso es que como se graba, la ventaja es que lo pueden escuchar en cualquier momento, la desventaja es que como se graba, pues muchos no se conectan y, y ya lo ven en la grabación, entonces tú dime qué prefieres hacer. Por cierto, todavía no he empezado a grabar la, la sesión, pero eh, la tarea no la he subido porque yo no había revisado el calendario, este jueves es ya feriado, o sea, ustedes este jueves ya no van a la facultad. Eh, entonces, para que pudieran como disfrutar de su puente, lo más a gusto que se pueda o por lo menos descansarlo les había sugerido eh, que la tarea la subía mañana para que la entreguen hasta el martes siguiente no se tiempo de revisar dudas el lunes de la semana entrante y, y, y sí como para no arruinarles el puente básicamente pues no sé si con eso tengas alguna objeción o te decía pues eh, me parece que sí que, que Creo saber, no identifico aún bien caras y nombres, o sea, no los asocio bien. Entonces, creo saber que, quién eres y me parece que sí estuviste en la clase pasada. Entonces, si sí, pues estaría muy bien porque ya, ya, habremos, ya repasamos bien el ejercicio del, del cilindro de goma, que era el que más duda había causado cuando lo resolvimos. Y bueno, ahora sí, voy a grabar la sesión. Si quieres comentar algo, lo, lo puedes poner por escrito, lo puedes poner ahí. Si en algún momento te sientes como incómodo porque solo estamos nosotros y quieres abandonar la sesión, no te preocupes, o sea, no, no tengas como pendiente de eso. Te decía que, les decía que eso, esto lo voy a grabar. Si alguien más incorpora, pues está bien, si no, pues ya estará la grabación. Y pues bueno, la verdad no sé qué esperar sobre los resultados porque sí tengo algunos... Síntomas como de gripe, entonces no sé realmente si puede ser simplemente un resfriado o si puede ser algo más. Pero, bueno, pero si, si no es nada grave, mañana sí los veo en el salón, esperando que pues haya más gente. Eh, aunque la verdad no sé si lo prudente sería no, no, no ir a, a contagiarlos de todas maneras, pero bueno, eso ya lo discutiremos. Entonces voy a iniciar la grabación. Recording in progress. Y ahora, sí. Nosotros habíamos estado revisando oscilaciones y, para oscilaciones, nosotros habíamos llegado a una ecuación que dependía mucho de, de algo que le llamamos, bueno, en su momento le llamamos amplitud, pero que encontramos que cuando nosotros teníamos una ecuación de este estilo, porque de hecho a lo largo de nuestros diferentes cursos hemos encontrado que la solución para el oscilador. Este, este estilo o bien también la escribíamos de esta manera Ahora voy a poner una vez la, la parte real teníamos también esa expresión aquí y la más quizá extraña un poquito era la que tenía la A con una delta que es un ángulo de desfase y habíamos visto pues que nosotros hicimos las cuentitas para darnos cuenta que estas oscilaciones, más bien que esta solución para el oscilador eran equivalentes entre sí, esto ah, haciéndolo para el, el oscilador armónico simple Después de allí avanzamos nosotros al oscilador amortiguado, y encontramos que el oscilador amortiguado tiene una ecuación que yo puedo escribir de esta manera. Si es amortiguado, es decir, a partir de la segunda ley de Newton voy escribirlo en dos pasos, a partir de la segunda ley de Newton puedo escribirlo como esta parte que va, va a estar asociada a una fuerza resistiva, o sea, algo que se resiste a hacer estirado o comprimido, y a la ley de Hooke, y entonces la ley de Hooke también tiene un signo negativo por allí, y al escribir todo de un solo lado de la ecuación, teníamos que estábamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, cuyas soluciones son las que habíamos las que acabo de presentar aquí en la parte de arriba, lo voy a poner igual a cero, pero además encontramos pues que había unas, unas constantes a las que yo llamé beta, por ejemplo, dividiendo esta ecuación, todo entre m, entonces beta era igual a b entre m, y la, la que ya conocíamos, que llamamos frecuencia natural, que la frecuencia natural me habla del de, de oscilador o del resorte en sí mismo, lo llamamos como k entre m. Entonces dividiéndolo encontramos que beta tenía que tener unidades de 1 sobre segundo y omega 0, que es la frecuencia natural, tenía eh, unidades de 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces, nosotros resolvimos la ecuación y encontramos que el x de, o la posición que varía conforme el, al tiempo depende de si se comprime o se estira algo que esté oscilando estaba relacionado con una función exponencial en donde esa beta me habla nuevamente de la amortiguación y, y esta expresión. Que esta expresión de hecho, utilizando el hecho de que beta sea cero, eso significaría que si es cero no hay amortiguamiento, entonces me devuelve a la, a la ecuación del oscilador simple y a su solución respectiva. Eso es lo que teníamos nosotros y eso, con eso terminamos la clase pasada. Entonces estuvimos revisando un poquito del oscilador amortiguado. Ahora, pues si bien nosotros ya habíamos visto la equivalencia entre las soluciones y encontramos una solución para el amortiguado en términos de beta, entonces, ahora necesitamos poder caracterizar los diferentes tipos de amortiguamiento, porque no es eh, no siempre beta va a ser igual. Y para eso tenemos tres tipos, eh, al menos. Que es el amortiguamiento... Ah, oh, cuando tenemos amortiguamiento débil, ¿qué significa esto? Que beta es menor que omega cero. Y nosotros, en nuestro exponente que tengo aquí en la parte superior, antes de la, de la T, lo voy a marcar en está acá en esa expresión si beta es más pequeño entonces una parte de beta al cuadrado menos omega 0 al cuadrado significa que aquí voy a tener pues en realidad una raíz negativa lo cual me devuelve un número imaginario y a esto lo podríamos llamar como i y una, una frecuencia que voy a llamar uno o con cualquier otro subíndice. También podemos tener un amortiguamiento muy débil, que va a ser, eso implicaría que beta es mucho más pequeño que la frecuencia natural. Lo voy a escribir ahorita. Y ahorita voy a hacer al final una gráfica que un poquito nos hace imaginar a qué nos referimos cuando decimos amortiguamiento débil o amortiguamiento fuerte, por ejemplo. Esto es muy débil, es que beta es mucho más pequeño que la frecuencia natural entonces me va a quedar que eh, cuando yo haga la raíz la voy a anotar de todas maneras como vete es mucho más chiquito esto es muy parecido a que yo tuviera solo la raíz de omega cero al cuadrado y esto es lo mismo que omega cero y a esto también lo podemos llamar eso significaría que omega 0 es muy parecido a esa omega que nosotros renombramos y llamamos omega 1. Esto de aquí, eso significaría que mi ecuación para el movimiento, la de x dependiente del tiempo en donde aparecía una constante y la exponencial, me convierte a que la posición sería de este estilo, ya no va a aparecer omega 0, sino omega, la hora que llamé omega 1. Y esto gráficamente, si yo quisiera observar a qué nos referimos con esto. Voy a pintar acá. Y aquí voy a pintar la amplitud. La amplitud en nuestro caso es si yo quiero ver la oscilación, las oscilaciones de una pelota elástica, por ejemplo. Es, la tiro al suelo y va a rebotar. La amplitud después que tan alto llegó. Voy a intentar hacer aquí una gráfica. Eso significaría que va a ir reduciendo su amplitud y además que aquí, aquí dentro va a tener justo esas oscilaciones que en la solución se ven como una, una forma de un seno o de un coseno. Esta de acá. Esta función de aquí esta es lo que nosotros llamamos A la menos la exponencial de menos beta el tiempo por el tiempo. Es decir, si yo tengo una pelotita, que decía elástica, y la tiro al suelo, pues al principio va a rebotar quizá muy alto, casi a la altura que yo lo tiré, y poco a poco va a ir reduciendo más y más su, sus oscilaciones porque la amortiguación va, el amortiguamiento va a ir descendiendo. También podemos hablar del amortiguamiento fuerte. En este caso hablamos del débil y muy débil. Y cuando hablamos del amortiguamiento fuerte, nos referimos a que beta es más grande que omega cero. Si beta es más grande que omega cero, entonces en la exponencial que nosotros teníamos, en la que aparecía este término, esto ya está en los reales. Ya, ya, es, ya no es negativa la raíz y eso me lleva a que la expresión para la solución es C1E a la menos, lo voy a poner acá, beta menos raíz de beta cuadrada menos omega cero cuadrado. ¿sí? Y pues recordemos que tenemos siempre dos soluciones independientes, en este caso es la combinación lineal de este de aquí, En el, en el primero tenemos negativo, aquí le puse positivo. Y ahora este término que aparece aquí lo voy a marcar. Independientemente de si tiene más o si tiene el menos, lo voy a poner en esta parte de acá sin la t. A eso se le llama parámetro de decaimiento. Entonces voy a anotarlo acá. es el parámetro de decaimiento, y de lo que me habla es que entre más grande sea el valor de beta, más pequeño va a ser el parámetro de decaimiento, y eso, ¿cómo se vería o a qué nos referimos? Bueno, gráficamente, igual que en el, en el anterior, en el que vimos que el amortiguamiento era débil o muy débil, en este caso va a estar muy amortiguado, porque es, es un amortiguamiento fuerte, y va a alcanzar a dar como mucho una oscilación, es decir, si yo viera el, el gráficamente cómo rebota una pelotita como mucho vamos a ver un rebote porque amortigua entonces es decir, está como, como comiéndose toda eh, la energía con la que rebota la pelotita también tenemos algo, a lo que vamos a llamar amortiguamiento crítico y así como en general hablamos de los puntos críticos y demás pues el amortiguamiento crítico es igual cuando beta es igual a esa frecuencia natural entonces Hablamos de amortiguamiento crítico. Ese es el caso que voy a anotar ahorita. Que es igual a omega cero. Y en nuestras expresiones, a lo que me conduce es que mi solución queda de este estilo. Sin embargo, esto no, no es del todo posible porque. Yo tendría solamente una solución a mi sistema de ecuaciones que era de segundo orden y yo necesito tener por lo menos dos ecuaciones. Entonces lo que hacemos nosotros en general en ecuaciones diferenciales cuando solo tenemos una solución es proponemos otra que se construya a partir de esta primera y la que vamos a proponer nosotros les solemos escribir como un término lineal que en este caso lo vamos a poner t y a la menos beta t. Entonces en el caso del amortiguamiento crítico, la solución para la posición conforme varía el tiempo es esta misma expresión que ya tenía, más una segunda constante, el tiempo, y esta misma expresión que se construye a partir de esa primera. Entonces esencialmente si tengo eh, una, no tengo amortiguamiento significa que beta vale cero y el parámetro de decaimiento pues también va a ser cero. Si yo tengo que el amortiguamiento es débil, beta que está asociado a ese amortiguamiento es menor que la frecuencia natural y si es crítico es igual y si es un amortiguamiento fuerte es que es más grande que la frecuencia natural. Eso es para oscilaciones amortiguadas y nosotros gráficamente observaríamos eh, a beta que en realidad es el número que hemos estado utilizando lo voy a poner aquí como beta y aquí tendríamos algún valor omega cero en el que Ahí está esto es lo que tendríamos con omega cero aquí ahora no es el tipo el único tipo de oscilación que tenemos tenemos oscilaciones simples oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas amortiguadas ese es el tipo de oscilación que vamos a revisar hoy y entonces, si nosotros ya habíamos visto que teníamos con oscilaciones amortiguadas una ecuación de este estilo, vamos a notar. Ahora, cuando hablamos de oscilaciones forzadas amortiguadas, lo que voy a tener aquí es una fuerza que va cambiando en el tiempo. Es decir, añado una fuerza y lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos hecho en la clase anterior, Inicialmente es dividimos todo entre m para que quede la segunda derivada libre y de esta manera pueda simplemente resolver eh, proponiendo una solución. Entonces eso me va a quedar x dos puntos más b entre m, puntos más k entre m, x es igual a la, esa fuerza entre m. Y entonces aquí le voy a poner que vamos a definir una nueva fuerza, que le vamos a llamar F también, pero lo voy a escribir como minúscula, que es esa fuerza entre el valor de la masa. Además, nosotros habíamos definido en el caso anterior, que lo vamos a seguir definiendo igual, como al valor 2 veces beta, como B entre M, y la que ya conocíamos, que es la frecuencia natural, K entre M, ¿Qué es lo que tendría el oscilador si no hay una fuerza resistiva o un, una fuerza externa? Por eso le llamamos frecuencia natural. Ahora, el problema con resolver esta expresión, que de hecho voy a escribirla en términos de beta y de omega cero, y me devuelve una expresión que es de este estilo, es que eh, tenemos una, una ecuación que no es homogénea. Entonces la forma en la que nosotros lo resolvíamos es primero encontramos la solución homogénea y luego proponemos de acuerdo a cómo se comporta esta función una solución. Si es cuadrática, lineal, eh, si es cúbica, si es exponencial, logarítmica, etc. Entonces una de las formas más fáciles de hacerlo eh, o de resolver este tipo de ecuaciones es utilizar operadores diferenciales lineales. Y el operador diferencial lineal que voy a utilizar ahorita es, ¿cómo es un operador? Yo si suelo escribir con estas mayúsculas, es la segunda derivada más una constante por la primera derivada más una constante, que aplicándolo a, a x me devuelve esta ecuación, es decir, aplicándolo a x, esa ecuación que la voy a poner acá, esta de aquí se va a convertir en dx, igual a f, ahora sé que d es lineal porque yo lo podría aplicar a, por ejemplo si yo tuviera d de ax1 más b de x2, es lo mismo que sacar las constantes y tener esta expresión, yo sé que esto es un operador lineal, entonces encontrar una forma que represente correctamente a esta ecuación, es de mucha utilidad porque vamos a poder resolverlo un poquito más fácil. Te digo que este tipo de ecuaciones diferenciales, la forma en la que las resolvíamos era proponíamos una, una solución particular y lo sumábamos a la solución de la ecuación homogénea. En nuestro, nuestro caso ya habíamos encontrado la solución para el homogéneo, que lo voy a poner aquí que varía respecto al tiempo, y no era otra cosa que esta de acá. esta expresión de acá, ahora lo que voy a hacer es proponer esa ecuación que me va a ayudar a, a tener la parte particular y entonces pues necesito saber de qué forma es, es esa función que se llama fdt. para conocer F en general nosotros sabemos que como es un oscilador nos conviene mucho decir que se parece a algo sinusoidal, algo que tiene forma de seno o tiene forma de coseno. Y entonces el caso el que, voy, el que voy a abordar es si f de t es igual a algo, una constante con un coseno de omega t, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo hubiera propuesto con un seno de omega t? En realidad, ahorita vamos a ver cómo añadimos ese caso y es que tenemos que abarcar los dos casos porque cuando yo encuentre soluciones de, de, de, de un oscilador, sabemos que pueden las soluciones ser equivalentes a senos o cosenos, porque entre ellos el seno y el coseno solamente están desfasados por un ángulo. Entonces debe, debemos poder incluir a ambas funciones para que yo sea libre de proponer cualquiera de esos dos. Ahora, este de acá sería un término que nosotros conoceríamos o lo llamaríamos de acuerdo a su forma o como está escrito, como la amplitud. Y este término de omega de acá voy a poner omega, no es lo mismo que la frecuencia natural, omega es la frecuencia de la fuerza que se le aplica a lo que quiera de lo que estemos estudiando esa oscilación, la frecuencia de la fuerza, mientras que omega cero es la frecuencia del oscilador, entonces esta expresión me quedaría, voy a anotarla acá, Todavía no le aplico ahí el, el operador. Pero dije que yo debía incluir, o lo ideal sería poder incluir aquello que si desfaso un ángulo, la solución sigue siendo una solución. Y entonces vamos a pensar que estamos hablando, aquí puede ser cualquier letra, yo voy a poner de manera arbitraria, como y, para no poner x1 u, u, u, u x2. Que incluya ahora sí la parte de seno o la parte del desfase del ángulo a esta expresión vamos a llamarle, se a llamar alfa, da igual, ah, eh, pero ya utiliza la letra beta. Vamos a llamarle A. Y esta de acá vamos a llamarle B. Entonces, en uno de los problemas que nosotros habíamos resuelto antes, no de osciladores, pero sí que habíamos resuelto, habíamos encontrado que un, un truco para poder resolver rápidamente o más rápido nuestro, nuestro problema que estábamos definiendo, era proponer resolverlo mediante números complejos, aun cuando la física del problema no estaba asociada a números complejos. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a proponer que tengo, voy a definir o voy a proponer... Un número complejo que está formado por una parte real, que es la que me interesa, porque como te das cuenta aquí no nos dieron eh, raíces negativas, entonces no tenemos números imaginarios, más y veces una parte imaginaria. En este caso yo la eh, X y Y los metí como estos valores que aparecen como A y B, entonces eso significa que estoy proponiendo realmente ese número complejo como una letra C, lo que sea, que está compuesto de la solución A e i veces la solución B podrían estar al revés sin ningún problema y eso es simplemente porque el seno y el coseno entre ellos se desfasan y debo poder incluir ambos. Entonces, si yo hago la derivada y sustituyo esta expresión, me va a quedar sustituyéndolo en la fórmula o en la forma original más bien, me va a quedar de esta manera. voy a factorizar una c a la y omega t en donde lo hice en, en claro. no lo marco. ahí, ahí lo, lo sustituí eso es igual a una fuerza y entonces, como quiero incluir la combinación tanto de seno como coseno, lo que voy a hacer es hacerlo con una forma exponencial. Nosotros habíamos visto que podíamos hacerlo y pues les me permitía poder hacer la combinación. Ahora, esto puede ocurrir o yo puedo sustituirlo allí. Si esa sea esa letra que le llamé una constante en este momento, es más o menos que esa fuerza cero, básicamente voy a despejar entre omega 0 cuadrado menos omega cuadrada menos dos veces i beta omega. Entonces, de aquí despeje de esta expresión que está aquí. Y digo, bueno, esto, esto, esto de aquí es válido solamente si el valor de C es F0 entre todo el término que está del lado derecho, eh, perdón, lado izquierdo de la ecuación. Ahora, esto que está aquí lo voy a escribir un poquitito diferente. Eh, y es que nosotros habíamos visto que también cualquier número complejo, como lo era una de las soluciones para el oscilador amortiguado, eh, y que era más equivalente sin, sin perder sin generalidad, sin abusar del lenguaje, realmente si eran equivalentes, lo podía escribir de esta forma. Si yo puedo escribir de esta forma esa solución, pero además en una condición anterior acabo de encontrar que la constante C tiene que ser igual a esto, pues entonces lo que voy a hacer es comparar ambos casos. Y lo que, lo que me interesa a mí conocer en realidad es, ¿quién es esa solución particular? O sea, estoy buscando esta de aquí, cuando sé que hay, esta, hay una fuerza, esa fuerza a la que nosotros le llamamos fdt, que está asociada o tiene un, un parecido con las formas seno y coseno, eso es lo que quiero encontrar. Sin embargo, para poder encontrar eso, descubrí que la forma menos complicada es proponer una solución que es un número complejo, porque nosotros ya habíamos visto que también una de las soluciones era dos veces la parte real, y entonces voy a poner aquí, voy a poner aquí cierta de T, la solución que nos haya salido, dos veces la parte real, y entonces... Si yo tengo un número complejo, nada más es una forma de aplicar un truco para poder rescatar allí esa solución. Ahora, lo que quiero resolver eh, es, pues, si yo encuentro quién es el valor de esta delta que acabo de escribir aquí, si conozco quién es delta y conozco quién es a, entonces voy a saber quién es c. Y si sé quién es c, entonces ya voy a poder construir la solución para esta, para esta ecuación. Entonces, utilizando este de aquí, esta información que yo tengo aquí, voy a dibujar un, un triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar en esta parte de acá para que no estorbe. Entonces, si yo digo, ah, bueno, pues este es el ángulo delta, ya es que lo vamos a llamar. Eh, lo voy a escribir de la siguiente manera. a ver, déjame lo escribo en la otra parte, sí, voy a rescatar esta información que está aquí ahorita y lo escribimos en otra parte, porque si no, no me va a acabar. Entonces nosotros ya habíamos visto que C, un número cualquiera, complejo, lo podía escribir de esta manera y además del despeje que habíamos obtenido allí, encontramos que C tenía que cumplir con esta expresión Y entonces si yo digo, bueno, pues ¿qué pasa si yo multiplicara C por su conjugado? Como esta es la expresión, el conjugado recordemos lo que, que lo que hace es cambiarle el negativo a la parte imaginaria, esto me quedaría como A cuadrado. Pero pues como esa C tiene que ser igualita a esta C, pues... Ah, eso significaría que esto me va a quedar al cuadrado, este término de aquí también. Y si yo lo hago al cuadrado y lo factorizo un poquitito, me queda de esta manera. ¿Por qué los signos quedan así? Si se un negativo, bueno, recordemos que I por I, cuadra, eh, i por i es i cuadrada, que es igual a menos 1. Con ese menos se hace positivo. Entonces, ahora sí, tenemos que esta expresión es lo mismo que tener a, voy a pasar del exponencial y del otro lado voy a pasar a el que está como omega cuadrada, omega cero cuadrada menos omega cuadrada. Es decir, me va a quedar de esta manera. De esta, de esta forma. Ahora sí, si yo tengo esta expresión, yo puedo escribir, recordemos que en este caso a y f0, ya son números cualquiera que están en los reales, donde a es la amplitud, y f también la llamamos amplitud, pero fue de, de aplicando, hablando de esta fuerza, y por aquí, la no aquí. aquí está. Aquí le llamamos justo amplitud. Y entonces, ahora sí, si yo tengo esta expresión, esta expresión la puedo escribir simplemente así. Omega cuadrada menos omega cuadrado. Y voy a escribir el, el I afuera y lo demás 2 beta omega. de A la a, de momento la voy a ignorar un poquito, ahora sí. Nosotros habíamos dicho que lo que queríamos era encontrar esa delta, porque si yo encontraba cuál era el valor de A y de delta, podía encontrar cuál era el valor de C. Que era, inicialmente, si encuentro esta delta, que es la mitad esta, encuentro el valor de C. Y si encuentro el valor de C, eh, quiere decir que voy a poder conocer, de acuerdo, yendo un poquito hacia atrás, voy a poder conocer cuál es la solución para Z ya que C es igual a A más I veces B, y entonces conoceré Z. Pero si conozco Z, voy a poder conocer a X, que en realidad es la parte real y la solución particular que estábamos buscando. Entonces este de aquí es el ángulo delta, a este de aquí, de acuerdo a mi dibujo, que normalmente, bueno no normalmente, la parte imaginaria va con el seno, entonces esto va a ser 2 beta omega, y esto significa que esto va a ser omega cero cuadrada menos omega cuadrada, significa que, que yo veo, tengo el, el cateto opuesto y el cateto adyacente, que el ángulo delta, la tangente del ángulo delta, no es otra cosa que cateto opuesto entre cateto adyacente. Lo cual significa que el ángulo que yo estaba buscando, es el arco tangente o la tangente a la menos 1 de 2 beta sobre 2 do, beta omega, la frecuencia de la fuerza, la frecuencia natural, y otra vez la diferencia. Si ya encontré delta, eso significa que puedo conocer quién era z, puesto que aquí vemos puesto que c es igual a y más b, que a su vez es lo mismo que x más y veces y. Entonces, z es igual que la, una constante, la exponencial, o bien lo voy a poner aquí justo con esa E. Y entonces, revisando quién sería la parte real de aquí, encontraríamos que esa solución que yo llamé particular, no es otra cosa que una, una amplitud y el coseno de la frecuencia de la fuerza, es decir, con qué frecuencia se mueve una vez que se aplica cierta fuerza en el tiempo y una delta que depende de ambas frecuencias. Esta es la solución particular para el sistema original, que es esta de acá, en el que tenemos un, un oscilador amortiguado forzado y en el que además esa FDT la caractericé o dije que tenía A ver, creo que me he de, de la computadora. Recording stopped. Recording in progress. Yo creo que se la pantalla. Pero bueno, vamos a ver. Voy a, voy a anotar aquí lo que haga falta. Y encontramos que ahora sí la solución total, que no es otra cosa que la solución homogénea más la solución particular, la homogénea la conocíamos del caso anterior, que era el simplemente oscilador amortiguado sin que hubiera, estuviera forzado. Forzado es que hay una fuerza que está ahí apareciendo. La primera, la de la homogénea, es una constante, que era esta expresión. Teníamos que era una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes, R1 y R2 en este caso. Habíamos encontrado también, déjame lo escribo bien, sus equivalencias y esta expresión que acabo de encontrar, que sería la de la solución particular. Entonces, todo esto en conjunto es la solución para algo que tengo de este estilo. Con esa fuerza... La fuerza la definimos nosotros con una relación sinusoidal, de hecho le pusimos de hecho aquí más bien coseno, y nos obligamos a que esto tuviera una parte que también fuera de seno, por si en este caso en lugar de coseno hubiéramos puesto seno. Entonces ya que esta de aquí es la ecuación del, del oscilador armónico forzado, pues esta de aquí arriba va a ser su solución. Lo que hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo, no solo en oscilaciones, sino en diferentes problemas a los que les hemos estado aplicando, es definir quién sería, eh, por ejemplo, nuestro, eh, nuestro, nuestra ecuación a resolver y a partir de esa ecuación encontrar las ecuaciones, todas las relacionadas a movimiento de velocidad y aceleración y resolverlo. Nos dimos cuenta que la mayor cantidad de veces... Eh, se parece mucho o podemos de alguna forma, como con algún truco, obligar a que nuestro sistema se parezca demasiado a un sistema del que estemos hablando de ecuaciones diferenciales lineales separables y en el peor de los casos, como fue en este de aquí, tener una de segundo grado y entonces resolver proponiendo una solución exponencial, derivar y sustituir que es muy parecido al ejercicio que tenían en la primera tarea, bueno, la, la tarea que hicieron, porque es el ejercicio 3. Entonces, lo que hacemos es resolver para poder encontrar cuáles son las ecuaciones de movimiento y a qué nos referimos con ecuaciones de movimiento. Bueno, pues con la posición, la velocidad, la aceleración, teniendo en cuenta el caso clásico o el caso más simple, en el que no tenemos fricción o no tenemos eh, el, la masa no cambia, o en el que tenemos que no hay amortiguamiento, etc., y aún no hay resistencia del aire, y a partir de allí ir viendo cómo varían esas ecuaciones cuando ya hay resistencia del aire, cuando ya hay camb cambios en la masa, cuando ya tenemos amortiguamiento, etc. Entonces, eso es lo que hemos estado resolviendo. Ahora, esta no es la única forma de resolver. Como nosotros hemos, o ahorita empleamos un operador, un operador para simplificar, eh, la ecuación de aquí, nosotros a ese operador le llamamos D, y era la es que le va a hacer a, a, sobre lo que yo opere. Una constante por la primera derivada, y otra constante. Y esto nosotros lo aplicamos a una ecuación que se llamaba X, y entonces, eh, pues de esta misma manera vamos a nosotros a hacer variaciones para poder encontrar operadores que al aplicarlos sobre algunas ecuaciones de movimiento, me devuelvan con todas las características y las condiciones, eh, y las condiciones iniciales, pues las ecuaciones de movimiento resueltas para estos sistemas. Y eso es el, el, lo que vamos a hacer con las variaciones para la gacha Entonces, eso es lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué va a incluir esta nueva tarea? Esta nueva tarea va a incluir funciones, y quizá un poquito de la variación en, en la masa, y, y parecido a lo del cohete, y algo de Ley de Hooke, que nosotros revisamos, que le pasaba a Ley de Hooke, resolvimos un ejemplo en el que, que a partir, de hecho fue justo el del cilindro con el cubo, a partir de oscilaciones o elasticidad, lo resolvimos y después lo hicimos a partir de energía potencial y encontramos la relación que había entre ellos encontrando eso. Primero, ¿cuál es el punto estable y en qué condiciones se cumple esa estabilidad? Entonces, pues lo siguiente que vamos a ver es eso. Mañana nosotros vamos a empezar con, eh, con Lagrange y pues a partir de donde llegamos revisamos cómo vamos ajustando el calendario porque les había comentado que... A mí me gustaría que de los temas que llevamos, hiciéramos un examen a finales del mes. Eh, no más de eso, para que no abarque tantos temas. Y entonces, no sé si tienes duda de algo. Eh, no, hasta ahorita todo bien. Sí, este, este, y, Ah, bueno, déjame pasar la grabación rapidísimo. Recording stopped. Eh, justo eso, solo con... No sé si ya subiste tu tarea y sí, sí, ahorita en un ratito ya te la califico Es que no... no me O sea, me parecía entregado Porque en los casos en los que no lo hicieron Sí me parecía no entregado Pero yo creo que cargó mal era el archivo Y pues más bien no lo cargo eh, Y ya y ya sí sí ya lo cargaste o lo cargas en un rato eh, Lo califico Así como súper rápido Y... Para poderles asignar mañana una segunda tarea, pues les decía que con la intención de que tuvieran su puente, más o menos tranquilo. ¿Vale? Sí. Entonces, mañana. Ah, bueno, con esto ya acabamos en realidad dos situaciones amortiguadas, forzadas. Eh, entonces, ¿no, ¿nos avisas ya si mañana es igual de línea o.? Ah, yo les aviso temprano. Tem se supone que a mediodía me dan resultados y apenas me dan resultados, yo les aviso si es en línea o es presencial. Digo, si todo está bien, o sea, si no es COVID, eh, de todas formas siempre vamos con cubrebocas y bien cuidado y procuro en realidad no acercármeles mucho. Eh, si no es COVID, o sea, si es cualquier otra cosa, va a ser presencial y si sí si fuera, pues no, va a tener que ser en línea. Pues está bien. Hoy te ya rápido subo la tarea. Ah, perfecto. Súper bien. Vale. Entonces, nos, nos vemos mañana, ya sea por aquí o, o en el salón. Ok. Les aviso. ¿Vale? Vale, pues que, que estés muy bien. Hasta mañana. Bye.